Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube No sabía si decir YouTube o Twitch <ríe> Ya me mezclo los canales eh, Bueno queridos, queridos, queridos amigos Tenemos eh, novedades, esperen que acomodo bien esto Ahí bajo ya Bueno, tenemos novedades Y estas novedades tienen que ver con World of Tanks, por supuesto, claro que sí, como siempre Pero tenemos Intercambio de Vehículos volumen 9 Muchos de ustedes sabrán lo que es el intercambio de vehículos, muchos de ustedes tal vez no. Entonces por eso es que cada vez que sale este evento, como hay gente nueva en el WOT, entonces y hay gente nueva en el canal, también traigo un poquito esta info para que se, se metan un poquito en lo que tiene que ver con, esta, con este nuevo evento, anuncio, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, antes que nada quería decirles chicos que eh, abajo en la descripción voy a estar dejando el link del grupo de WhatsApp que tenemos con los chicos. Eh, en el cual básicamente es un grupo cerrado y que voy pasando info del canal, cuando hago directo con la cuenta Sheris para que puedan ganar oro, cuando hago directos en Twitch, en Youtube, cuando subo alguna publicación, cuando hay algún código o algo para regalar, para que estén siempre al tanto y con la última novedad de World of Tanks. Así que abajo en la descripción, link, link, del, grupo, link del grupo de Whatsapp. Primero, después eh, también voy a estar dejando el link del canal de Twitch para que me sigan también en Twitch Que hacemos directo por recién, acabo de terminar hace media hora eh, un directo con la cuenta Sheriff. Algunos de los chicos han ganado oro, así que en el canal de Twitch, así que abajo en la descripción También es importante seguir porque vamos a hacer sorteos en el canal de Twitch, no se olviden y por último, eh, Instagram también. La cuenta de Instagram la dejo abajo que hago siempre cositas divertidas. Subo fotos más personales, pero para que me sigan y me apoyen también ahí. Que me va a venir espectaculares. Eh. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en el intercambio de vehículos volumen 9, chicos. Eh, comienzo del periodo de intercambio. El 18 de mayo. ¿Hoy qué es? Hoy. Justamente hoy. El 18 de mayo, lunes. Eh, y finaliza el primero de junio Bien, tenemos algo así como unos 12, 13 días Depende de cuántos días tenga el mes Se me cayó el celu Bueno, al diablo el celu eh, Pero bueno, dice Puedes participar, puedes entregar un vehículo premium de nivel Bueno, acá ya nos metemos, ¿no? ¿En qué, ¿De qué consta este evento? Puedes entregar un vehículo premium de nivel 6 a nivel 8 cuando compras un vehículo de nuevo del árbol tecnológico del mismo nivel o superior, cuando haces el intercambio, la mitad del valor en oro del vehículo viejo se deducirá del precio del vehículo nuevo. Eh, solo puedes entregar un vehículo a la vez. Bien. Estamos hablando, cuando acá hice referencia, lo dice esto del árbol tecnológico, significa a los tanques premium. Esto es solamente para tanques premium. Bien. A ver, te lo resumo un poquito Porque esto es muy, muy técnico O sea, te compraste un tanque premium que no te gusta Bueno, y te, te, te decepcionaste Te llevaste una mala impresión No te gusta y no lo querés más Bueno, Wargaming te dice Ok, yo te yo te tomo tu vehículo Que vos te compraste Pero te saco un porcentaje Y eh, Pero te hago un descuento En el vehículo que vos querés comprar ¿Entendés? Es como una, una permuta, Podríamos decirlo eh, ellos le dicen intercambio, pero vendría a ser una permuta En realidad Por ejemplo, vos te compraste eh, No sé, el Panther 8,8 Y no te gustó, por ejemplo, ¿no? Y no te gustó, bueno, perfecto Entonces vos lo pagaste al Panther 8,8 Por decir algo, no me acuerdo cuánto valía Pero suponete que estaba eh, 8000 de oro, ¿no? Y vos ahora querés comprar el eh, No sé, el Jack tiger 8,8 y el Jat Tiger vale 11.000 O 10.000 de oro, vamos a rondear, 10.000 de oro ¿No? Vos al Panther 8.8 Que compraste a 8.000 Te lo van a tomar, suponete es un ejemplo A 5.000 Entonces, la diferencia entre 5.000 que te lo toman Y 10.000 que vale el que vos querés Sería el Jat Tiger, en este caso Premium, es lo que vos tendrías Que pagar, ¿bien? Así funciona, básicamente Eh... ¿Cómo hacer el intercambio, ves? Acá te dice. Ejemplos de intercambio. Digamos que Ahora nos metemos bien en los tanques y demás. Digamos que quieres comprar el Lowe, que cuesta 12.500 y para ello quieres entregar tu viejo Dicker Max, que normalmente cuesta 3.200. Cuando vendes vehículos, se te otorga la mitad del valor original en forma de créditos. De igual forma, entregar tu vehículo premium viejo te otorgará la mitad de su valor en oro. O sea, te dan el 50% de los que vos pagaste de tu vehículo, te lo, te lo reintegran, digamos. Te sirve para la próxima compra, ¿bien? Que luego será deducido del precio total del tanque que estás comprando. En este ejemplo, entregar tu Dicker Max te otorga la mitad de su precio en oro, 1600. Eso disminuirá el precio del nuevo logo que querés comprar por la misma cantidad. Con lo que el costo para comprarlo quedará en 10.900. ¿Cómo hacer el intercambio? Elige el vehículo que quieres comprar en el árbol tecnológico. Ya sea el CDC. ¿Ves que tiene el loguito al lado como, esos, como si fuera el loguito de reciclar, por decir algo parecido? Bueno, ahí seleccionás, le pones o botón derecho intercambiar, trade in, intercambiar. Y después vas a elegir el que vos, dependiendo de cuánto oro tengas en tu cuenta, porque necesitas tener oro o comprarlo, eh, te va a decir si estás habilitado o no. Depende de lo que te falte para llegar al que vos quieras. Siempre es de igual para arriba, no puedes ir para abajo. Por ejemplo, tenés un Lowe que vale 12.000 de oro, no te puedes comprar dos tanques premium que valgan 6.000. Tampoco, no se puede hacer eso, porque primero que no el low no va a valer 12.000, porque te lo toman al 50%, con lo cual valdría 6.000 de oro. Pero no es que podés comprar dos tanques premium de 3.000, no, no se puede. ¿Por qué? No sé, no tengo idea, pero no se puede. Por eso acá aclaraba y decía: Puedes entregar un vehículo premium del nivel 6 eh, y comprar un vehículo nuevo del árbol tecnológico. Cuando haces el intercambio, la mitad del valor de oro se deducirá el precio del nuevo vehículo. Uh, ok, Bueno, acá están los vehículos Pará, déjame leer esto que estábamos viendo recién Primero, y después vemos lo de los vehículos No lo olvides Esta función solo estará disponible durante el periodo de tiempo detallado Ok, eso es para que no duermas Y cuando falten una hora Para que termine el evento digas Uy, pero cómo puede ser, por qué no me dejaron No, no, tuviste 12 días para cambiarlo Bien, bueno Solo puedes entregar un vehículo de nivel Igual o inferior Al vehículo que querés comprar y que no sea de nivel menor a 6 Solo puedes entregar un vehículo de nivel igual O inferior al del vehículo que quieres comprar Bien Y que no sea de nivel, lo que yo les decía antes de Que no sea de nivel mayor a 6 Menor a 6, perdón Solo puedes entregar un vehículo por transacción No puedes cambiar un vehículo por dos más pequeños, por ejemplo Bien, es lo que les decía el precio en oro puede estar afectado por los descuentos para los tanques premium. Puede estar afectado por los descuentos. ok. La munición, el equipamiento y los consumibles cargados en el vehículo de intercambio serán retirados del vehículo y colocados en el depósito de forma gratuita automáticamente. El camuflaje, los emblemas y las inscripciones del vehículo de intercambio irán al depósito. Sin embargo... Como están ligados al vehículo, solo podrás usarlos de nuevo si vuelves a obtener el vehículo en el futuro. La tripulación del vehículo de intercambio va automáticamente al cuartel. Okay. Si no hay espacios suficientes en el cuartel, no se podrá hacer el intercambio. O sea, si no tenés literas en el cuartel, tenés que ampliarlas, sí o sí. Ampliarlas te cuesta 300 de oro. No hay tía. Si no tenés espacio, no podés hacer la transacción. Los vehículos de intercambio no se podrán restausar. restausar usando la función de restauración dentro del juego. ¿Será restaurar? Usando la función de restauración dentro del juego. No entendí bien eso. Cuando haces el intercambio no necesitas comprar un espacio de garaje extra. Claro, te, te cambia el que tenés. Porque el vehículo nuevo usará el espacio del vehículo viejo Exactamente, o sea, es así No te... No, no, no hace falta que, que cose eh, Bueno, vamos a ver los vehículos Que tenés para, para cambiar Vehículos que podés entregar El AC4 Experimental El Britain Panther de Tier 6, ¿no? El Cromwell Berlin, Berlín, el Dicker Max, el Excalibur El Heavy Tank, el pesado, digamos, el japonés El Tigle, ¿no? El KV-2 Ragnarok El M4 Sherman Losa, El Fury El Thunderbolt El Objeto 244 El Pudel El Schmalturm El Farfly El Skoda T40 El Strb 4257 La Susi, E El Rudy El 85M El T52 El T78 El Cazatanques Con la bandera esa de Estados Unidos El Tiger 131 El del Museo de bombington El Top 2 El Type 64 el Tier 7 El 1357, el el 57 Grand Final, el AT15A, el E25, el fb 201 a 45 el IS-2, el IS-2M, la ISU-122S, eh, el STAIR WT o WT, el KB-122, el M56 Scorpion, el americano, el Panther M10, la su 12244 el Super Hellcat, el T26C3, el T26C3 Eagle 7, el T28 Concept, el Type 62 y el BK4503. Y el nivel 8, el 112, el 50TP, el 59 Patton, el 8,8 Jack Tiger, el CDA, el CDC, el M449, el Liberté, que es lo mismo con, el, con el, cambia el el camo, digamos, el camuflaje que tiene, la pintura, el Burrask, el Action X, el Centurion M, MK, el Chief T95, el Chrysler K, el Grand Final, el S75 TS, el Elk Even, el... ¿Cómo es el que dicen? El... ¿ET? No... No me sale como le dice. Él el, el chiquitito. Ese que es hiper, hiper mega mini. Eh, el 11951, el Zenlac, el FCM 50 toneladas, el FB 4202, el Hawk 30, el IS-3A, el IS-5, el IS-6, el IS-6 Black, el Canon Jet Panzer, el 105, el KB4, el KB5, el Lancen C, el, Bull, el Bulldog, digamos, el M4190. El Lorraine 40T, el Low lt 432, el M41D, el M46 Paton KR, el Round Panzer, la pala, el revalorice, el Renegade, el Mutante, el 252, el Defender, que lo mismo con el Camo cambia nada más, el 703, versión 2, el doble cañón, el Panzer EBR 75FL10, el Panther 8,8, el Panzer 58 MUTS, el Primo Victoria, el Progetto, el Scorpion en sus dos versiones, el Shot Panzer 58 que es el MUTS, lo mismo el Skoda T27, el Somua SM, el STA2, el STG, el Guard, el strb 81 el S1, el 130 apm, 343, T54 First Prototype, el T103, el T25 Pilot, el T26C4 Super Pershing, el T26C5, el Patriot, el T34, el Black, el T95E2, el TL1 LPC, que es el de el de Pretty Fly, como es el de Offsprings, el Tc5 el casa el Turc el Mk1, el Tiper 59 yo creo que el Turtle mmm, puede ser que huele. ¿eh? Podría hacer que huele. Eh, no lo estoy usando. No lo uso nunca el Turtle MK1. Bueno, el TP59, el BK7501K, el super pesado. El 168, que es como el Mau Ranger, es lo mismo, pero sin el camo. El Mau justamente, justamente. Wansu 111. El Alpine Tiger. Y el 120, el Wansu, el Casa Chino. 1GFT. El jugador tendrá la oportunidad de obtener. Esto es lo que podés obtener, ¿bien? Eso es recién lo que dijimos Si escuchaste alguno de esos Y tenés alguno de esos Son los que vos podés entregar Y acá vienen los que vos podés obtener ¿Bien? Del juego Que no tenés aún El AC-4 experimental en tier 6 AC-4 experimental El Dicker Max El Heavy Tank número 6, el japonés El Poodle El Skoda T40 El Strbm 4257 la Asocian E, El Type 64 Y el 85M ¿Bien? El nivel 7 El AT-15A el FB-201, el Steel WT, el KB-122, el M56, el Panther M10, la Su-122-44 y el bk 4503 Y en nivel 8, lo que podés obtener es el 112, el CDA, que es muy buen tanque, el CDC, el m 449 que es muy buen tanque, el Elk-Even, que no me sale todavía como se llama, como le dicen, me sale este, pero no es T. Es otro tipo marcianito. Eh, Wally, el Wally, ahí está. No me salía Wally. -E. Eh, el FB4202P. El Hawk30. El IS-6. Que podés obtener, ¿no? El Canonen Panzer 105. El Lowen. Muy buen tanque. El IS-6. Muy, eh, muy buen tanque. Si lo sabes usar. Porque tiene matchmaking limitado. Pero la tenés que tirar a PCR. A Mansalva. Porque si no, no penetrás a nadie. El Revalor IC. El Patton 59. El STA-2. El STG. El STRBS-1. El Super Pershing. El T26C5. Que es el... el, el el Patriot, digamos, el T-54 First Prototype, muy buen tanque. El T92, el ligerillo. El bk 16801 Que sería el Maubrager. Pero sin el camo. Y el Wansu 120-1GFT. El cazachino, muy, muy bueno también. Tenés una hit que penetra un montón. Tenés buena movilidad. Tenés un, un blindaje bastante troll. Y. Y recarga en 8 segundos. Así que la verdad que es una bestia. El DPM que tiene ese tanque está muy, muy. No voy a decir roto pero que está muy muy bien en su tier eh. Y viendo tier 9 No vas a tener ningún problema Viendo tier 10 tirás eh, hit y vas a penetrar Casi a todo, casi Bueno chicos, hasta acá el informe De este mmm, Intercambio, bien Si sos nuevo en el juego, acá ya sabes básicamente De qué va esto, Podés cambiar Tus eh, Tus tanques premium Otra cosa que les voy a decir también por si alguno no lo sabe si vos vendiste algún tanque premium alguna vez Porque te pudrió, porque te hartó Porque no lo querías más, porque dijiste que era una caca Porque no te gustaba O por lo que se te ocurriera Tal vez necesitabas los créditos y lo vendiste Tenés la posibilidad de recuperarlo Si no mal recuerdo tenés un año eh, Hasta un año para poder recuperarlo Bien, lo que podés hacer es Si no te aparece para recomprarlo Dentro del juego Podés enviar un ticket a soporte Informando acerca de que vos necesitas eh, y que justamente querés recuperar tu vehículo premium pero que no te aparece dentro del cliente del juego, no te aparece en tu en tu game, digamos, ¿no? Eh, entonces le envías un ticket a soporte solicitando que te reintegren ese vehículo, eso es lo que te van a pedir te van a responder muy amablemente y te van a pedir que tengas la cantidad de créditos que vale el tanque, ¿entendés? porque vos vendiste, por ejemplo, tu IS-6, como pasó en su momento, vendí el IS-6 porque me parecía que era malo en su momento, hace mucho tiempo. Y eh, me dieron, no sé, supongo que me dieron 2 millones de créditos. Los usé, los usé, no sé qué. Bueno, después habrá pasado 8 o 9 meses y quería de vuelta mi C6. Mandé un ticket de soporte porque no me dejaba dentro del cliente del juego. Y entonces ellos me respondieron que... No había problema, que lo único que necesitaban es que yo, dentro de la cuenta, tuviera esos 2 millones de créditos. Entonces ellos me absorbieron esos 2 millones de créditos y me dieron de vuelta en la cuenta el IS-6. Creo que podés hacer eh, 5 recuperaciones por año. Todo eso lo tenés eh, dentro de, de soporte, tenés ahí mismo las preguntas y las explicaciones para recuperar vehículos premium. Pero también tiene algo que ver con el intercambio, así que eh, por eso digo... Si querés recuperarlo, podés hacerlo. Si no te aparece la opción dentro del juego, le envías un ticket de soporte y ellos te van a estar respondiendo. Eh, y el único requisito que te piden es ese, es que tengas la cantidad de créditos que vale el vehículo que vos habías vendido en su momento. Bueno chicos, muchas gracias. Eh, espero que les haya servido el video. Espero que utilicen esta, esta opción. De, de cambiar un vehículo que no usan por un vehículo que sí le pueden dar un uso, que le pueden sacar el jugo, como se dice, que pueden hacer créditos, o que lo pueden usar en Frontline, o que lo pueden usar en escaramuzas, o donde sea. Pero la cuestión es que les sea útil a ustedes. Bueno chicos, muchas gracias, cuídense, y nos vemos en la próxima. Chau chau.